Más de una vez les he recomendado que si se van a comprar puños, se compren puños con locks, como los de la Trit o como los de mi bicicleta. Aún así, si te viste en esa posición en la que te compraste una flamante bicicleta nueva y viene con unos puños hermosos, pero sin locks, en este video vamos a solucionar todos tus problemas. En el poco tiempo que llevamos andando esta bicicleta hemos tenido uno que otro problema con los puños No se corrieron solamente una vez Los puños siguen siendo un tema Ni dos Los puños se siguen corriendo un poco, pero mucho menos Ni tres Los puños se siguen moviendo Hubieron varias veces que tuvimos que ajustar los puños Hasta ahora Buya! Para cabellos secos y puños húmedos Esto es lo que vamos a hacer Alcohol de farmacia en el manillar Sacar toda la tierra y la suciedad Y la grasa sobre todo, el aceite Para los puños voy a poner mi mano Voy a tirarle un chorro Y los vamos a batir ¿Qué estoy haciendo? Quedaron, quedaron mojaditos y se va a secar Y va a quedar ojalá sin grasa Lo mismo para el otro un shot. Todavía no se secan. No sé cómo va a salir esto, pero lo vamos a intentar. Realmente espero que esto funcione porque es una de las soluciones más simples. Comprar un poco de fijador de pelo y olvidarte del tema. Simular como que tienes unos locks, pero no los tienes. Pero eres tan feliz como una persona que sí tenga locks. Muy bien. Ahora se mueven. La idea es que después no se muevan. Removemos el exceso. Y por si alguien se dio cuenta, tenemos que poner estas tapitas. Porque un manillar sin estas tapitas es lo más peligroso que te puede pasar. Ajá, soy una persona extremadamente ordenada. Que tiene los manillar originales cachate, blip, blip, muy bien el fijador de cabello para los puños está dando pena todavía sigo con el tema de los puños, nunca secó bien así que ahora le eché una capa al manillar, a los mangos estoy esperando a que seque y una vez que seque los voy a instalar porque antes estaban tan húmedos que no pegaron las partes que secaron pegaron bien pero no pegó todo bien así que Aún no tiene mi aprobación. Ok, aplicar esto no es tan simple como parece y tiene una pequeña técnica. La técnica correcta es sacar los puños, limpiarlos con alcohol, limpiar el manillar con alcohol en ambos lados y luego dejar secar. Una vez con el manillar seco, aplicas fijador fuerte dúo y después de aplicarlo lo que vas a hacer es dejar secarlo por 15 o 20 minutos, que quede completamente seco. Luego de eso tienes que instalar los puños, que ya se van a notar algo más pegados, y el resultado es este. Estos puños aguantaron uno que otro maltrato. ¡No buena idea! ¡Qué bradito! ¡Oh, ¡Vamos a este puño no se ha movido prácticamente nada En mi mano tampoco No se ha metido hacia adentro Y ya tiene un porrazo Y esto es todo lo que se mueve en la tapa De hecho se mueve porque entró tierra Ese, ese es el motivo por el cual el puño se está Se está moviendo un poco en la punta No creo que sacar el polvo solucione el problema Va a quedar algo suelto pero ya acá no se mueve quedaron bastante bien fijados y ahora lo que quiero ver es qué tan duros quedan así es que ahora vamos a intentar sacar este que está completamente fijo necesitamos sacar la tapa que no es fácil de sacar como ya me di cuenta fuera y ahora está pegado no mira cómo no se desliza nada está totalmente pegado y así queda por abajo y si lo sacas y lo pones de nuevo se vuelve a pegar esto está prometedor No, no lo puedo sacar Funciona, funciona muy bien no, Realmente esto es más que suficiente para un puño ¿Sabes qué? No lo voy a sacar, esto es suficiente Tapa Ahora, no vamos a suponer Vamos a dar por hecho que nos caímos Y nos entró tierra en este Ahí está, estaba lleno de tierra ya, se mueve. Voy a tratar de remangar esto un poco. Tiene mucha tierra. Lo vamos a limpiar con cualquier cosa para sacarle la tierra y nada más. El resto del puño está bien pegado, pero esta parte está dándonos un jugo terrible. Vamos a poner un poco de producto fijador de cabello. Esta vez le vamos a poner poquito porque ya sabemos que tenemos que esperar a que se seque. Oh, ese producto huele horrible, bueno. Soplándolo se seca muy rápido. Uop. Eh, ¿Mejoró? Ya, esto probablemente con esa pequeña mantención va a volver a pegar Y después de eso solo quiero poner el tapón Y debería estar solo. Esto, esto ya pegó Luego de haber fijado tus puños está comprobado desgraciadamente que si tienes una caída y les entra tierra Vas a tener el problema de nuevo Así que para hacer la reparación vas a tener que arremangar el puño Aplicar dúo nuevamente Dejar secar Reinstalar y dejar reposar probablemente durante un par de horas. Una vez que el puño vuelva a pegarse al mango, vas a tener la certeza nuevamente de que tu puño no se va a correr. Así es que eso es todo por el video de hoy día. Este es el mejor método que conozco para fijar los puños. No he probado muchos, así es que si conoces alguna otra manera, la puedes dejar abajo en los comentarios. Si te gustó este video, para fijar tus puños que no tienen locks a tu manillar, dale un like.